El día lunes lo va a poder intercambiar En el juzgado, le pido que se espere Hasta el día lunes, que es cuando lo va a poder intercambiar. Vale, me hago un libro, más grande Me parece perfecto Simplemente yo lo espero El día lunes, a la 1.30 El día lunes Hasta luego <risa> <risa>